Si no quieres ser criticado por el amor de Dios, no hagas nada nuevo. No lo digo yo, lo dijo diez Bezos.